Bueno, conforme la, los personajes van van muriendo en la, en la ciudad, eh, la manera de colocarlos para que todo el mundo vea cuántos hay hay muertos de cada uno es sencillamente haciendo visible el, la familia. Es decir, aquí debemos apilarlas de manera que se vea la familia. Si os dais cuenta, todas las tarjetas en la edición a color, en, en la print and play a color, se ven que son rosas, pero si os fijáis en el extremo derecho hay un, un gradiente de color, que algunas son verdosas, otras amarillas, otras azules. Está relacionado con la familia. Eh, si veis todos los logotipos, se ve muy bien en, el, en la tarjeta de, del, efect, del objetivo este. Si os dais cuenta, cada, cada medallita de cada tipo eh, tiene un color característico. Los militares son el verde, los conocedores son en azul, los en rojo, los visitantes un marróncico. Eh, ley orden amarillo y los criminales, un gris oscuro, prácticamente un negro. Pues eh, el color del gradiente en la tarjeta os lo indica. O sea, de un primer vistazo podéis distinguir más o menos qué tipo de tarjeta. En el visitante veis que está marrón. ¿Ve? Aquí se ve, a la derecha es marrón, a la izquierda es rosa. El ayudante de sheriff a la derecha es amarillo y a la izquierda es rosa. Que sí con todas. De esta manera, conforme van cayendo van las tarjetas. Por ejemplo, voy soltándolas como si fueran muriendo, ¿de acuerdo? Irían saliendo del tablero a estas pilas. Visitante, VIP, conocedor, otro visitante, otro turista, militar, conocedor. Veis de esta manera es muy fácil. Eh, a ver, es muy fácil saber cuántas, cuántas tarjetas de cada categoría, de cada familia, han, han muerto. Y si os dais cuenta se ven claramente por los colores. Están los verdes, los azules, los rojos, los marroncitos, los amarillos y los verdes, y los negros, perdón. Entonces, conforme el juego avanza, pues estas pilas van a ir, van a ir creciendo, evidentemente, hasta que alguno de los jugadores consiga su objetivo. Así hasta tener todas las tarjetas. Esta. Hay que estar pendiente, y veis que tenéis 5 por, 5 por 6 las 30 tarjetas de habitantes, y hay que estar pendiente de cuántas hay en cada, incluso hay tarjetas que te interesa eh, controlar eh, eh, cual, cuántos han muerto de cada facción, porque aunque no estén en tu objetivo, es interesante. Por ejemplo, se me ocurre el, el tipo sospechoso, carta favorita de muchos testers, porque el tipo sospechoso básicamente lo que hace es que... Elimina muchísimas cartas, es decir, todas las que estén alrededor, si en una tirada de datos obtenemos menos eh, que los militares y los ley orden que hayan sido eliminados. Es decir, conforme hay, hay menos militares y ley orden es más fácil que este tipo explote. Entonces, si lo tenemos localizado y sabemos que poniéndolo en cierta parte del tablero vamos a acabar con muchas tarjetas que son útiles para nosotros, está bien tener controlados cuántos hay de... De ley, orden y militares fuera de juego para asegurarnos que la tirada es buena. Pues mira, básicamente así es como se ve, como, como planteamos nosotros que se vean las bajas. Esto es bueno ponerlo al lado del, del sitio de juego para que todo el mundo lo tenga accesible.